Amigos de Play Pro, ya somos listos para esta semana de pretemporada todavía en las jóvenes de Primera de Onefa 2023. Zorros Dorados de Jalapa visita a Vaqueros de la Prepa 5 aquí en el campo de los hermanos de institución, los Broncos de la Prepa número 1. Ya los capitanes realizaron semana de volado y el equipo que recibe es. Eh, Vaqueros, el que inicia la patada o el juego es Zorros, quien gana el volado y se reserva para la segunda mitad. El filde, el filde, el filde, el filde pues si quieren la estatura y... ¿no? Pues ahorita ya lo contratan de por la queja de la vida. Bueno. Cuarta oportunidad despejar la bola Vaqueros. Primera oportunidad 10 para avanzar para Zorros Dorados. Otro primer primer yarda yarda para zorros. Balón, yarda 50. Segunda oportunidad. Seis por avanzar. Ferrari, no, Tercera oportunidad y... Ocho por avanzar. Ir, ir, ir, por Cuarta oportunidad de despejar la ofensiva Zorros Dorados. ...49 para Vaqueros. <risa> Segunda oportunidad... ...mismas 10 por avanzar... ...hombre en movimiento... ...yarda 49... Pase es completo. Primero y diez para Vaqueros. ¡Oh! ¡Oh! Segunda oportunidad, diez por avanzar. Palón en la 20 del terreno que defiende Zorros. ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! Tercera oportunidad, nueve por avanzar para Vaqueros. Se la jugó Vaqueros, pase incompleto. Pues, ¿no va este Listo, Vaqueros, después del castigo, mantiene la ofensiva en primer gol, yarda 10. Tercera y gol para vaqueros, <risa> tercera y gol, así sí, incompleto. Iniciamos el segundo cuarto con este pase incompleto y al ser cuarta oportunidad, Vaqueros se va con las manos vacías en este inicio del segundo cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Zorros a correr. ¿Este? Se repite la oportunidad con Largo por avanzar, sujetando en contra de Zorros, nuevamente a correr. Segunda y Largo para Zorros. Tercera y largo para Zorros. La yarda 2, el balón. intercambio de balón Vamos, améa, siento, un... segunda oportunidad y por avanzar el pase es completo Se repite la segunda oportunidad, van a ser 20 por avanzar. Oportunidades 10 por avanzar, yarda 50, colocado ¿no? not... el, ¿El ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! nuevo, <Saneanurra> Es cuarta oportunidad y vaqueros a despejar en esta ocasión con las manos vacías de vaqueros después de la intercepción. Vamos, defensa, vamos, defensa. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Zorros. Segunda oportunidad, no es primera y quince por avanzar. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Ah, hay un castigo de la ofensiva de Zorros, falso arranque. Tercero y largo, 15 para avanzar para Zorros. oportunidad y cuatro por avanzar. Primera oportunidad, diez por avanzar. ¡Bien, Segunda oportunidad. Sí, San Luis Potosí, Zacatecas. Se complicó el drive, tercera y larguísimo por avanzar para Zorros Dorados. Sí. Defensiva de este lado. ¡Oh! ¡Oh! Primera oportunidad, 10 por avanzar. Últimos segundos del segundo cuarto. Segunda y nueve por avanzar. Tercera y siete por avanzar. ¿Vá? ¿Vá? ¿Vá? ¿Vá? ¿Vá? ¿Vá? ¿Vá? ¿Vá? cuarta oportunidad 6 por avanzar falso arranque de los vaqueros cuarta oportunidad 11 por avanzar un centro en dos tiempos lo que ocasiona el castillo de cinco yardas para vaqueros no, ya Cuarta oportunidad de nuevo. Mismas, 11 para avanzar para Vaqueros. ¡Tira, tira, tira! ¡Mira, hey, hey, hey. ¡Me corre! primera oportunidad, 10 por avanzar! Últimos segundos del segundo cuarto para la ofensiva de Zorro. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Primera oportunidad, 15 por avanzar. Seguirá, seguirá, seguirá, seguirá, seguirá. Primera oportunidad, 10 por avanzar para zorros. Segunda oportunidad. No encuentra el receptor. Bueno, nos vamos al descanso, ¡Maldito! Aquí. Seis puntos para Vaqueros, cero para Zorros en esta pretemporada de la Juvenil de Primavera. Listo para comenzar la segunda mitad. 6 a 0 lo gana Vaqueros a Zorros en este inicio del tercer cuarto. A la Primera oportunidad, diez por avanzar. Segunda oportunidad fútbol, la bola quedó libre Y recupera Vaqueros Recupera Vaqueros Tiene primera oportunidad y 10 por avanzar Porque se supone que estás representando a una institución grande. Vamos sí. a máxima, a máxima, corre, de corre, corre. Vamos a Vamos. Primera oportunidad y es por avanzar. Primera oportunidad y 16 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Va para atrás, suelta el pase. Tercera oportunidad, 10 por avanzar. La juega Zorros Va por esas dos yardas de primero y diez Primera oportunidad 10 por avanzar Será otra primera oportunidad 10 por avanzar para Zorros Marcador play, Press el momento. 12 puntos para vaqueros, 0 para Zorros. Tercer cuarto del encuentro. Retraso de juego. 12 hombres en la ofensiva de Zorros. Es lo que ocasiona 5 yardas de castigo. Para que venga una 15 yardas por avanzar en primera oportunidad. Segunda oportunidad, y van a ser cuatro por avanzar de zorros. ¡No! ¡No, no! Primera oportunidad, diez por avanzar. Ahí alguien brinca en la línea, vamos a ver quién es el castigo. Falso arranque de zorros. Thank <laughs> you. yarda por avanzar. Primera oportunidad y gol. Zorros a seis yardas de la anotación. porque se suben a los 10 como los de Colina? Se de la juvenil A Mayo. ¿Sí? Primera oportunidad, 10 por avanzar. <risa> Eso <quiero yo>. Eso <risa> largo para vaqueros 23 yardas lo que necesita vaqueros para primero para primero y diez segunda y largo y largo todavía para vaqueros oportunidad, 10 por avanzar Oportunidad. Iniciamos el cuarto cuarto del encuentro El pase es completo Sigue moviendo las piernas Y gana cuatro yardas más Después de la recepción Segunda oportunidad y 11 por avanzar. zorros y en los últimos minutos del cuarto cuarto, vaqueros buscando empatar, pero queda incompleto el pase. Bueno, zorros, con un minuto en el reloj, a terminarse el tiempo para concretar el triunfo en esta visita a la Ciudad de México. Se acabó el encuentro. Victoria para Zorros en esta segunda mitad. Se repusieron en puntos y el marcador final Play Pro es de 20 para Zorros, 12 para Vaqueros en esta pretemporada la juvenil de primavera Onefa 2023.